seguimos en este espacio de Créate Espacio en este caso, en esta ocasión nos visita la tía Paca que nos dejó un mensaje de reflexión ante sus dudas ella está haciendo su proceso de coaching está atravesando barreras pero así todo nos viene a dejar un video en el cual va a expresar sus inquietudes y mensajes y vemos de qué manera la podemos ayudar adelante con la tía Paca ¡Ernesto! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Y equipo, que está mucha gente detrás haciendo que Radio Mix Magazine funcione de Pinamar. Pues nada, aquí estoy contigo nuevamente, contentísima de estar acá y te quiero contar que descubrí otra creencia. ¿Te puedes creer? Pues estoy haciendo introspección, es decir, cierro los ojos, respiro profundamente y empiezo a pensar... Cosas de cuando era chiquitita que me vienen a los recuerdos, ¿no? Que me vienen ahí muchos flashes, muy concentrada, por supuesto. Bueno, pues ¿qué te parece que me vino una que decía mi padre? Más vale, malo conocido, que bueno por conocer. ¿Te puedes creer? Toda la vida mi padre, pues entras, son de esas generaciones que entran a trabajar en una empresa y se quedan ahí hasta que se jubilan no nunca se les ocurrió cambiar de empresa para mejor porque no vaya a ser que lo que me prometen pues al final no se cumple entonces prefiero quedar ahí que sé lo que voy a tener cada mes y ya conozco al jefe que es un gruñón pero no importa, ya lo conozco y para qué voy a cambiar no vaya a ser que vaya para peor y después me tenga que arrepentir en cambio las generaciones de hoy en día pues caramba, si no cambian de trabajo cambian de trabajo como de ropa interior es una cosa no, porque la jefa me habló mal, chao, renuncio. No, porque no me dan el día de mi cumpleaños, porque yo el horario no me gusta, no sé qué. ¡Hala, renuncio! Pues total, a trabajo hay, y si no hay, pues buscaré. No, no, no tienen ese límite. En cambio, yo hice lo mismo que mi padre, ¿qué te parece? Entré en una empresa a trabajar, y ahí, ahí hasta que me jubilé, y ahora recién, pues que, que estoy emprendiendo. ¿Eh? Pero qué cosas, ¿no? ¿Habrá mucha gente de nuestra audiencia que le pasó lo mismo? No sé, que nos comenten, que nos digan. ¿Y, y a ti? ¿Y a ti, Ernesto? ¿Te pasó lo mismo? Entraste en una empresa y dices, bueno, mejor me quedo acá, no vaya a ser que me vaya y ¡bum! Salgo de mi zona de confort y me van mal las cosas y después me tengo que arrepentir y volver a la empresa donde estaba antes. No, Dios mío, Dios nos libre, Dios nos libre. Bueno, cuéntame tu experiencia, porque a mí me pasó eso. Mira tú, ¿a, ¿a qué alturas descubro esta creencia? Te mando un beso, corazón. Que te vaya bien la semana. Gracias. Gracias por traer esta reflexión. Tía Paca, es una mentalidad que muchas personas tienen más con las frases populares. Así como existen esas existen un montón de otras frases, y hoy en el tema del día vamos a estar hablando un poquitito de eso, de qué se trata. Hay una situación que cada uno atraviesa, por ahí te voy a compartir desde una experiencia más, más cotidiana. Surge que uno busca de seguridad. El, que Google, el ser humano que busca de seguridad, ¿qué es lo que quiere? Poder estar en un lugar estable, en un lugar donde no se tenga que mover mucho. Pero esto viene desde la revolución industrial, lo trajeron en teoría de Maslow, en teoría de MacGregor, que son personas que entraremos en otros temas más adelante. Trajeron teorías en las cuales decían que los seres humanos querían solamente tener una seguridad, ir a trabajar, llegar a, la, a su casa y dormir. Ir a trabajar, llegar a su casa y dormir. Se estableció durante tantos años que en un momento fue efectivo, que ahora hoy en día quizás ya no es tan funcional. Entonces, también como vivimos en la era de la tecnología, vivimos en un momento que estamos todo para allá. Justamente hoy compartíamos una charla con nuestra querida colega, y coach también, Karina Villa, en el cual compartíamos que la inmediatez de, las, de los resultados tiene que ser ya, que todo tiene que ser urgente y que... No se espera esa disciplina, ese tiempo, ese proceso para cada cosa. Hay lugares en donde por ahí si estoy incómodo, si me tratan mal, yo necesito buscar una acción, necesito ver qué es lo que me está pasando, de dónde viene esta, esta frase, de dónde viene esta queja, de dónde viene este miedo, de dónde surge. Y a través de ahí ver si es que puedo llegar a actuar en consecuencia. Si las personas que tengo alrededor me están sometiendo a hacer algo que no quiero, bueno, buscar los medios para poder accionar. ¿Cómo? Ahí puedo encontrar distintas herramientas. Para eso, estamos nosotros como coach, te podemos guiar, ayudarte. Depende para qué es lo que estás buscando. No hay un manual específico que te diga, vos tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Y por qué lo digo? Sí, seguir las emociones. Sí, poder escucharte. Sí, poder decir, no me siento cómodo en este lugar, no estoy bien, no me tratan bien y si implica un riesgo de seguridad físico o mental, ahí buscar ayuda en consecuencia. Para eso estamos nosotros. Nosotros acompañamos en procesos, no solamente para que vos puedas cambiar tu trabajo, generar más ingresos y demás. Te acompañamos en procesos emocionales, te acompañamos en la escucha, para que vos puedas venir en una gestión de una charla uno a uno, o grupal, podemos resolver los objetivos que está buscando que puedas lograr ese darte cuenta. Ese darte cuenta te va a ayudar a vos a poder descubrir que esta creencia limitante de dónde viene. Quizás de mis padres que me enseñaron así. Quizás de la sociedad que me guió de esa manera y yo me acostumbré, entonces ya no quiero salir de mi zona de confort. Estoy cómodo donde estoy. Prefiero que me castiguen un poquito a tener que salir algo nuevo que no sé qué es. Entonces, por ahí, desde ahí, acompañar en todos estos procesos. Por eso es que, en Create Espacio, en www.createespacio.com, tenemos un staff en donde trabajamos para que vos seas siempre la mejor versión de vos mismo. Y acá entra en base a tus realidades, a tus objetivos, donde vos querés llegar. No tiene que ser porque veo a otros que están en algún lugar, o que quizás vi a alguien que está mejor que yo y quiero estar como él. No, vamos a centrarnos en lo que vos querés. ¿Es lo que querés? ¿Qué me decís? ¿Qué me contás? ¿De dónde vienen estos miedos? ¿De dónde vienen estas inseguridades? Y a raíz de eso hacemos un proceso para que puedas darte cuenta y lo vas a lograr, vas a alcanzar todo, todo lo que vos te propongas. Pero sí, se necesita un plan de acción, se necesita esfuerzo, se necesita poder entrar en uno mismo, llegar al interior de uno mismo, para que justamente vos puedas direccionar tu vida, nosotros te acompañamos vos tomas la decisión así que acá estamos para ayudarte, en lo que quieras, y lo que necesites, seguimos con la tía Paca y ahora, vamos a ir a la tanda musical, seguimos con más create porque queda mucho más programa